La Procuradora de Medio Ambiente con asiento en esta ciudad, María Brito, dice la entidad ha iniciado operativos preventivos con miras a instar a la ciudadanía a respetar lo establecido sobre los controles de volumen en la música. Bien, nosotros hemos estado tomando medidas ya preventivas, hemos estado reuniéndonos con todos los dueños de establecimientos comerciales que se dedican al expendio de vida alcohólica, tanto en la provincia de Manas Mirabal como aquí en San Francisco de Macorís.